Va, yo no te voy a contar la fácil motivación de que tú eres el mejor. Bla, bla, bla. Solo tienes que desear con gran determinación y el mundo está a tu favor. Ah, yeah. Hablemos en serio fuera del lugar común. Yo solo soy una persona como el tú. Bueno, soy psicólogo pero no soy gurú. No más les voy a platicar de cosas que en algún momento Solo en una utopía la poca falta hiciera Cuidar tu propiedad Cuidar a quienes amas Y por mucho que cuides del reloj Nadie se escapa Te voy a preguntar algo No sé si lo has pensado Al tipo del espejo ¿Alguna vez has procurado? No es ideal La realidad Más siempre puedes probar Algo saldrá No es ideal La realidad. Rechazo estar en una jaula. No todo el aprendizaje viene de las aulas. Hasta el zorro, más astuto puede caer en trampas. Tú siempre cuestiona todo lo real. Es agua incierta, bella, pero nada sólido. Mira, escucha todo lo que no se habló en el temple. De domar tu corazón, la certeza de que no hay ningún dolor. Que con tiempo no pueda ser vencido por ti. Yo sé que en la vida está cabrón el ser feliz. Sí. Más hay que vivir, pues ya estamos en el mundo. Tal vez no hay sentido, más podemos forjar uno. No es. La realidad